Bueno amigos, amigas, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar del de género de zombies. Y por supuesto tenemos que mencionar al primer videojuego de zombies. En este punto tengo que aclarar que hay mucha confusión con cuál es el realmente el primer videojuego que se hizo con temática de zombies. Se podría decir, y en algunos sitios encontraréis, que se trata de Evil Dead, pero este juego salió en 1984, mientras que Tombed, el que estáis viendo aquí ahora, es de 1982. Como digo, Atari 2600 tuvo un gran catálogo, un gran catálogo de juegos, y evidentemente Tenía que tener un juego de zombies. El de Evil Dead salió dos años después. Luego tenemos Living Dead. Pero el de Evil Dead, que salió en Commodore 64 y muchos otros, pues eh, es también el primer juego eh, de una película sé que por aquella época ya había salido por ejemplo, el de la matanza de Tesa, no, perdón eh... Uy, siempre me confundo ¿no? el de la matanza de Tesa no es lo mismo que Jason Borges el de Jason Borges que es el de ay eh... bah, no me acuerdo siempre son los mismos Ellos le ponen una máscara y ya está tampoco Everdead eh, tenía unos gráficos increíbles ni mucho menos los que vamos a ver durante toda esta serie de pequeños documentales que vamos a ir haciendo sobre los videojuegos de zombies aquí vemos por ejemplo pues desde desde todos esos eh, conocidos eh, por todos antiguos cartuchos, bueno, cartuchos, cintas de cassette, que eran los, eh, bueno, pues eran nuestros juegos, eran cintas de cassette, sí señor, y Evil Dead, pues tenía una buena, la verdad es que tenía un buen marketing, hay que reconocerlo, bueno, pues hay también otros juegos que salieron mucho después, y de los que vamos a ir hablando Generalmente de, de los 8 bits hay muy poco que rascar, tener en cuenta de que eh, las capacidades que tenían esa video, esas videoconsolas eran las que eran y tampoco eran más allá, nada que ver con, por ejemplo, con cosas que estamos viendo aquí, por ejemplo, cosas conocidas que vamos a ir viendo durante toda esta serie de documentales, ¿no? Y que espero que os guste, por supuesto, ¿no? Aquí tenemos, mira, el antiguo Left 4 Dead. Por supuesto, hablaremos de los Resident evil. Eh, también hablaremos de todos los juegos que tienen que ver... Oh, bueno, o oh este tan gracioso, por ejemplo, que es el del de que en el que te conviertes tú precisamente en un zombie y tienes que atacar muy bueno al juego, ¿eh? aquí tenemos el de Lasso of you también por ejemplo que también es un juego de zombies bastante interesante la primera parte era increíble eh, en cuanto por lo menos narrativamente, daba una nueva un nuevo giro a, eh, cómo decirlo un nuevo giro al a porqué de la zombificación en este caso en el de Lasso of you era por esporas era una especie eh, invasora de una espora que crecía dentro de tu cuerpo y te mataba al final convirtiendo a la gente en eso. Luego, por supuesto, no olvidaremos juegos de la 16-bit y de la 32-bit, que también ahí ya sí encontraremos unos cuantos juegos. Os voy a hacer uno, un, mira, aquí tenéis uno, eh, que es el... Zombies at the Neighbor que es un juego que a mí me encanta mucho es de la Super Nintendo, pero aún así yo lo he jugado mil veces lo, lo, lo tengo de hecho, ahora mismo lo, lo compré hace ya tiempo en, en la historia del de Xbox vaya, y lo estoy disfrutando nuevamente como niño, la verdad es que es un juego muy disfrutable es un juego bastante llamativo y como podéis ver también aquí tenemos de que es un juego muy muy bueno por ejemplo y ahora bueno ahora tenéis que probar sí o sí el Resident Evil 1 eh, ahí tenéis el Dead Space también o oh, por ejemplo todos esos shooters el Killer Floor el State of the Sky eh, todos esos juegos este juego de la Wii por ejemplo que lo tengo yo ese, ese juego es muy bueno, por cierto. El de la Wii. Todos esos juegos eh, los vamos a ir tocando. ¿A ustedes qué os parece este juego de, eh, de Tombet? Salió en 1982. La verdad, gráficamente, pues no se puede comparar con todo lo que hemos visto en este vídeo. Pero bueno, eh, por algún lado había que comenzar, ¿no? por algún lado tenemos que, que comenzar y seguiremos este, esta serie de pequeños documentales para que ustedes eh, podáis hacer una pequeña revisión cronológica de todos los juegos habidos y por haber cierto es que en esta época no hubo muchos juegos pero los que hay ahí están y son joyas ahora mismo son joyas prácticamente de coleccionista exactamente todos los que hemos visto son, son joyas pero los que son retro desde luego son joyas y contra mejor se mantengan más valor tienen nos, vamos, nos vemos en el próximo programa en el que entraremos ya de lleno en los 16 bits yo soy el Vengador Tóxico, espero que os haya gustado este nuevo, esta nueva sección de, del canal, donde vamos a, como dije, a desgarrar uno por uno todos los juegos de zombies y de temática de zombies. Hasta la... que pasen buenas noches, todos.